Cuando recibimos un curso, importamos contenido o antes de empezar cualquier curso en Canvas, una excelente práctica es validar que no tengamos enlaces rotos. Eh, usar el validador en Canvas es muy sencillo para cualquier curso, todo lo que tienen que hacer es entrar a su curso, en este caso voy a entrar a este curso, en la lista de opciones, en este menú, buscamos el de configuraciones y después dentro de configuraciones del lado derecho vamos a buscar donde dice validar los vínculos en contenido, entonces entro ahí a la opción de validar, bueno yo ya había validado previamente, en esta opción del validador siempre tenemos solamente un botón azul para comenzar la validación de los vínculos y estos vínculos son enlaces a otros recursos o a otros apartados dentro de Canvas, la, el validador dura algunos segundos, tal vez un minutito, mientras va revisando todos los enlaces que tengamos dentro de nuestro curso, a sitios externos, a otras tareas, a otros archivos y entonces va revisando que en verdad todo lo, a lo que estamos haciendo referencia en el curso se encuentra en él. Entonces ya eh, terminó el validador y me muestra este reporte de que yo tengo 13 vínculos rotos en este, en este curso y me dice en qué tareas son. De esta manera yo ya antes de empezar este curso con estudiantes pues voy a poder ir a la entrega número 1 y arreglar este enlace que está, aparentemente estaba incompleto. Puedo ir a estas instrucciones del primer examen donde se encuentra que estos 1, 2, 3, 4 vínculos estaban rotos. Seguramente apuntan a otro curso o alguna otra cosa de donde me traje y donde importé ese examen. Aquí abajo de esta actividad, de esta página, dice que es una página que se llama Primeros Pasos con Canvas, apunta a tres sitios externos que seguramente ya no existen o que cambiaron de lugar, entonces desde aquí yo, yo tengo información muy útil para dejar mi curso al 100% para cuando los estudiantes entren y comiencen a trabajar.